La vida eh, eh, es algo difícil. Voy a hablar de nuestro amigo N.C. Joe. La vida es un poco difícil porque se ha hecho viral. Se ha hecho viral. Eh, nuestro hermano y amigo y colega. Porque ya yo soy de movimiento. Yo canto. Y viene Kililin rompiendo ahora. Partió trágicamente, como todo el mundo sabe, nuestro hermano y amigo en Joe, un talento urbano, un artista. Ahí está, porque las personas están erradas. Hay arte que no se pegan, que usted no trasciende, pero es un arte. Y todo el que hace un arte, es un arte. Bien, artista, ¿verdad? Se ha hecho viral totalmente en todas las plataformas digitales a nivel nacional e internacional, el joven yo y la situación en cual fue abatido a tiro por un grupo de desarmados. Que la gente aquí, un pollo vale más que una persona. Porque antes, me acuerdo yo, chiquito, matan a fulano. Eso era. Y ya eso era lo último. La gente ni salía. Matan uno en un mes. Este joven, luchador incansable de la música urbana, todo el tiempo, mil años en la música urbana, no recibió el apoyo que se merecía. Estoy hablando de, de, de un fador que hacía una canción diario. No es uno que yo hago una canción, pues obvio, me llega una idea y la quiero grabar, a ver si salgo de la malaria. Pero no, en si yo vivía metido en el estudio de dos, ahí en la castellana, donde murió también, 24 horas en el estudio y ahí mismo murió. Es decir, muchas personas la veo mostrando su apoyo ahora que ya él falleció. Ahora es fácil. Ahora es fácil, no estoy criticando, eso no es malo. Pero él tocó muchas puertas cuando la abrieron y trató de hacerlo bien en cuanto a música se, se refiere. Trascendiendo, subiendo la plataforma, juntaba dinero pa para eh, su trabajo como delivery, eh, eh, para poner su música en, en plataformas importantes como el Movimiento Paralelo, como la página de Alofoque Music, Butonet, que ahí era que él subía todo su contenido. Siempre se empeñaba en salir adelante cuando grababa un tema. Cuando hice el tema eh, sin macarilla, que fue un coro que se llamó aquí, ¿te acuerdas, Liz? Que se llamó aquí en el canal, eh, cuando presentamos un grupo de personas sin macarilla, entonces la gente le gustó, me dice un televidente, pero tiene que grabarlo porque se, se escuchó bien. Yo fui donde Dócil, junto a Luisito, el padre de, de, de, del dúo Jason y Luis, que tienen un estudio, y a madrugada estábamos Dócil, el padre, él y yo, y yo en la para. Y peluche. Y se le veía la emoción y me decía, devuélvete a esto. Una persona viviendo cada segundo en música. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas aquí en San Francisco y el país. Que tú tienes que joderte o que te jodan para ellos hablar de ti. Entonces, el movimiento serie 5-6. El Cibao. Tiene que tomar esto como ejemplo. De esa tiradera que no, eso no da beneficio. Ahora, si hay una tiradera estratégica, claro, como lo hacen los artistas grandes, hay un conflicto. No está sonando fulano, hay que tirarlo del puente de nu. ¿Usted entiende? Pero debemos coger cabeza. Usted es aspirante artista o que tiene algún talento en la música. Usted debe hacer las cosas bien. Porque cuando usted se muere, todo el mundo lo llora, todo el mundo lo apoya, mira viral. Donde él está, está sorprendido, porque hasta, hasta Telemundo, <risa> el Istín Diario. Diario, muchas plataformas fuertes, han puesto en nuestro hermano en sillón. No se puede... No se puede hacer leña del árbol caído, pero hemos hablado mucho aquí de la desunión que tiene el Movimiento 56. Claro. Hemos hablado mucho aquí de los que se sienten, de que los que se sienten con más talento menosprecian al que siente que menos tiene o al que menos puede invertir en su carrera. Y eso no está bien. Deben a darse apoyo uno con otro. Eh, yo realmente desconocía eh, el trabajo que hacía este joven y su carrera como tal. Pero es una lástima que se valoren a las personas luego que ya se mueren. Eh, lo tenemos por costumbre, sin embargo, es una práctica que deberíamos cambiar. Y sobre todo el Movimiento 56, este género urbano, y los intérpretes y artistas de aquí de San Francisco de Macorís, deberían apoyarse unos con otros y no menospreciarse entre sí. Porque si se pega uno, pues entonces suena el movimiento de San Francisco. Suena San Francisco, suenan los talentos franco-macorizanos. Entonces, eh, deberíamos acabar con esa práctica y apoyarnos unos con otros. Es lamentable la muerte de este joven. Y cabe destacar que en un video que vimos, eh, prácticamente fue traicionado por una por una persona cercana de su mismo ambiente. Entonces, esto deja mucho que decir. Nadie lo tomó en cuenta cuando él hacía su música. Cuando él hacía su video, que con mucho sacrificio. Sacrificio, es un sacrificio claro, porque se invierte porque la, la dinero. persona, aunque sean tus amigos, los lo, lo, lo que hacen video, los que te graban, pero uno uno entiende que hay que buscarle su dinero, aunque, no sea, aunque le hagan un cariñito a uno, pero hacer un video, eh, como mucho, que ella siempre le hacía su video cada canción, era un sacrificio y nadie lo tomó en Pero cuenta. Pero un sacrificio enorme que la gente no se imagina. ¿Qué trabajaba él de Libre? Soy de Libre, Oye, me es un sacrificio enorme para hacer sus, sus, sus trabajos, eh, que grabar una canción, que un video. Todo es sacrificio y es un dinero. Y, y es un dinero y deberíamos valorar y apoyar todo eso. A nosotros nos cuesta hasta darle un like en las redes. A este tipo es, de artistas. Exactamente. Y, y, y eso hay que, señores, tenemos que evaluarnos. ¿Cuánta miseria humana? Porque un like no te quita tiempo ni te quita dinero. Pero no? lo dan con los ojos. No, con los ojos lo dan. Te ven, te siguen. Tú subes tu trabajo y hay mil gente siguiéndote y tú tienes 10 likes. Sí. Eso es increíble lo de la gente. ¿Por qué somos así? Debieron tomarlo más en cuenta. En si yo, en si yo va a quedar en la memoria de, de, de todo el que lo conoció, porque era una persona leal. Yo eh, no lo conocía, pero se veía una persona. Soy sí, una persona legal, que, que si te tú lo llamabas a las 12 de la noche, a las 1, ven, si yo, Cómprame esto, de una vez, no hay problema. Y siempre con esa armonía y cantando, sí, siempre alegre, siempre siempre alegre, alegre ¿No entiendes? En su ámbito de música. Qué pena. Y mira de qué manera, pendejamente, como dicen, eh, partió hacia el más allá. Un saludo a nuestro hermano Génesis Ariel Méndez, que está viendo. Un saludo. Rural, para ¿no? mi eh, jefe. Entonces tú... Entonces tú pusiste el programa hoy porque, porque vino Liz. Claro, Entonces, yo, lo yo lo me desgaño aquí solo. Entonces a mí no me ahí no lo pone. ¿Tú entiendes? Eso es un problema. No, ni llaman tampoco. Y, y vamos a seguir en el tema. Eh, yo sé que hay muchos muchachos que quisieran llamar y opinar. Ahí está el número 809-725-0505. Otra cosa también que es la delincuencia. En San Francisco de Macorís. Que todo, no, esto no es tierra de rompando, nadie. Aquí no, anda la gente no rompando, como chivo sin ley. Yo no, no entiendo. ¿Tú viste el video? Las mujeres ni se inmutan, ni se impresionan como que es un perro que mataron. ¿Tú viste eso? Sí. y, y, yo, me y soy, yo quedé sorprendida realmente. Claro está. Usted ve que esas personas lo matan pam perro. Porque fue... no, no, porque si estamos aquí, Dios los libre, voy a poner un ejemplo. Y vienen a matar el flaco que hay que manda en la calle. ¿Me entiendes? Como yo, si estoy viendo una gente ahí que le mete dos tiros al flaco, yo me voy a quedar así. Pues yo no puedo. Como ni, si nada, como si nada. No, no, no. Sí, ni se no, no, ni es se... que el show, no, no. Es que hasta por los negros tiene que hacer algo porque claro. es un amigo. ¿Me entiendes? No, no quedarme porque si, ahora si yo sé. A lo que voy. A lo que voy. Yo tengo la sangre fría. No, no pero demasiado bien. fría. Porque por más claro. que tú sepas lo que tú vayas. No, no, a mí lo que me da. En el caso de las féminas, por más que tú sepas mira, lo que tú vayas, en el caso de las féminas, una cosa mira, que ni mutarse, ni, ni siquiera abrir los ojos, wow. A mí, a mí me da rabia porque el chamaquito no era de nada. ¿Tú entiendes? Su música, tú sabes, Flaco que no era de nadie, venía a matarlo. Uno no, no, pagar el sicario para usted venía a matarlo. Y ahí hay cuatro prófugos, tres o cuatro, no sé, porque hay una detenida. Entonces... Pero la que está detenida, es de la mala, porque qué será su amiga. Lamentablemente, su amiga... No hay amigos. Si, uh, si yo me monto con usted en un carro la vida del ser si yo humano, veo una situación la precaria, vida del ser humano cuesta yo, no, no, yo no sé dónde caribe. está nadie. No, yo no sé dónde está nadie. Monte neto, vamos a buscar Liz. No, yo no sé dónde vive. Porque yo estoy viendo la situación. Y ya, y pasó. Ahí no haga lo que usted quiera, pero yo no sé. ¿Dónde qué está? La vida del ser humano cuesta dos mentas cariño. Eh, pero ahí habían dos cámaras que se va a hacer justicia por eso. ¿Tiene? Se va a hacer justicia porque no fue un perro. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra. Si usted no sabe en lo que va, era, a lo que va. Era mi amigo, yo lo quiero mucho. Me lo mataron, yo me quedo con él. Y mira acuerdo? la situación. Usted ve, yo no me monto con los matadores. ¿Cómo? No, yo me mando o comienzo a llamar gente. Ahora, si esa situación me ha sido así, que llama gente, se pone loca. Hay otra cosa, pero lamentablemente no fue así.